Hola bienvenidos a un nuevo video hoy voy a enseñaros el tutorial de cómo medite DJ bueno pues vamos a darle caña yo soy DJ y bueno lo sé que era mi nuevo tema es que estáis disfrutando y vamos a poner música estamos poniendo música y estamos poniendo un poquito de música y estamos dando de caña y bueno, eso es un llamado. La verdad es que sí. Sí que es de esto. La verdad es que sí. Se trata de este tema, que es muy huesoso, y este tema, eh... Es un tema que dice contaste, y bueno, es un tema muy delicioso, bueno, y nada, que se trata de un tema bueno. Es un tema muy bueno, y la verdad que se aprecia ese problema, está nosotros, la verdad que sí, bueno ahí es pues, así y ahora sí ahora tenemos yo. <coughs> Everybody, everybody, every, everybody. everybody.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 Ya, ya, ya, ya, wow wow wow, ya, ya, ya, ya, ya, e ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, es que los guste este dibujo sí, sí, me encanta hacer todo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 La voz, diréis al cerebro Se pasa sin capilar ahí sí. Ya Pues bueno, chavales, espero que de guste la música si les gusta darle like porque estos son temáticos y como veis estoy hablando con medias de cascos y lo puedo compartir en mi micrófono y me voy a ya las tablas darle like y también si yo estoy hablando por esta auricular también puedo hablar por esta auricular hola hola, hola hola hola hola hola hola puedo hablar por este tanto como este sí, sí. Son hay videos convencionales, y bueno, espero que te haya gustado, dadle like y suscribiros. Sí, y sobre todo, recordar que el tema de mi monoposición, y próximamente habrá temas para todo el mundo. Si este video llega a más de es que suscriptores y suscriptores, y es se que termine una vuelta. Hasta luego, ¡tambale!